Buen día bon a todas y a todos. Eh, para nos, para Yorian García y eh, Frances Vidaliu, eh, un placer muy grande eh, estar aquí. Voy a seguir hablando en castellano eh, para presentar esta sesión sobre nuevos y renovados tiempos para el folclore y la música tradicional, que va a tener el formato de diálogo. Venimos de... Una, una conversación más coral, ¿no? Ahora vamos a, a trabajar desde el diálogo, por tanto, eh, lo que nos gustaría hacer no sería mmm, una intervención que quisiera dar por cerrado el tema, ni quisiera afirmar algo como muy eh, elevado, ¿no? Sino más bien algo tentativo. Esto va a ser un momento en el que, una, un momento de experimentación en el que Francés y yo nos encontramos mutuamente, un pequeño baile, ¿no? Eh, desde dos perspectivas, la de un gestor cultural eh, que trabaja en el ámbito catalán y un investigador eh, académico, pero también activista, eh, que trabaja en el ámbito asturiano. ¿no? Entonces, eh, mi labor en, en este sentido eh, será, como dice la antropóloga Marilyn Strattern, eh, generar compatibilidades a través de lo que va surgiendo eh, eh, y demás. ¿no? entonces eh, me gustaría, entonces, que comenzáramos presentándonos, eh, si quieres empezar tú, francés. Muy bien, buenas tardes. Uh, eso, soy francés Veladiou. Uh, yo vengo de, de una localidad muy cercana a Girona, en Bañolas, donde tenemos una empresa de gestión cultural desde el año 2004. Es una empresa que se dedica, que lleva unos, unos cuantos proyectos, dedicados a la producción técnica, a la programación artística, a la, a la comunicación. Y uh, entre todos los proyectos que estamos llevando actualmente, uh, hoy os venimos a hablar de uno que se llama Cantut, Cançons de Tradición Oral, que es un proyecto de recuperación de canciones uh, en las comarcas de, de Girona. Muy bien, yo eh, me llamo Jorian García, como ya os dije, mi ámbito es más bien el de la investigación y va a haber varios vídeos en esta eh, sesión. Yo quisiera ahora mismo, eh, dos vídeos de presentación, yo quisiera poner el mío ahora mismo, si fuera posible. Es un, un conjuro para posar ensames, enjambres de abejas, que para mí es una manera de presentarme. Entonces, hace 15 días estamos en el momento de, en que los enjambres están por todos los sitios. Todos los sitios donde hay abejas, claro. Bueno, suficiente. Bien, eh, cuando me pidieron un vídeo de presentación me pareció que este podía ser adecuado para definir lo que yo hago, porque tiene dos elementos que me parecen clave y que me gustaría que pudieran estar presentes o movilizados aquí. Uno es las cosas, que, las cosas que surgen a partir de las prácticas de la vida cotidiana. ¿no? Yo estaba hace do, tres semanas de paseo, y me encontré en el enjambre y me lo, lo bajé con, con el, en el conjuro. Y por otro lado, la otra parte que me interesa, eh, junto con la cuestión de la cultura expresiva de la vida cotidiana, es, son las voces del archivo sonoro, las voces del archivo sonoro de la asturianidad que no cuadran con los esquemas con los que trabajamos habitualmente. ¿no? Los enjambres eh, son voces trampa, trampas que se hacen con la voz y que tiene una característica muy importante, que creo que nos puede interesar para pensar la cuestión de la tradición, la cuestión de las ruralidades, que es que los enjambres generan un territorio. Eh, cuando uno hace un, un conjuro para eh, eh, posar unas abejas, lo que hace es mimetizarse con el territorio, genera un ambiente en el que uno mismo es, es ya el territorio, somos el territorio. No lo representamos, somos, a través de ese conjuro. ¿no? Eh, podría describir más el conjuro, pero bueno, eh, vamos a dejarlo ahí. Entonces, eh, como esta, esta parte de, de volvernos territorio, ¿no? Amador Fernández Sabater habla de cómo la fuerza de los débiles tiene mucho que ver con esa capacidad de los débiles de mimetizarse con el territorio, no... no elevarse sobre él y a partir de ahí tomar decisiones más o menos adecuadas, sino eh, volverse territorio y, y a partir de ahí desplegarse. ¿no? Yo creo que hay una idea ahí muy, muy presente en el Cantut que es eh, empezar explorando el territorio, encontrar algo en él y a partir desplegar, eh, de ahí desplegar algo. ¿no? Me gustaría empezar preguntándote un poco y que explicaras cómo surge el festival, que me parece algo bastante interesante y bueno, ya seguimos después. Venga. Uh... Bueno, el, el Proyecto Cantut nace en 2012, uh, un compañero mío, Albert Masip, uh, se va de vacaciones a Irlanda, Escocia, y bueno, ahí se da cuenta pues, que, que en todos los lugares, en los bares, en las tabernas, cantan. ¿no? Uh, él cuando vuelve a Cataluña pues, empieza a preguntarse, se hace unas cuantas preguntas, muchas, una de ellas es, ¿y aquí no se cantaba?, uh, ¿se da cuenta que sí? Se da cuenta pues, que, que siguen cantando sardanas, habaneras, pero ya muy poca cosa. Y lo que empieza a hacer pues, a, es a grabar, uh, en este caso, a su abuela, uh, amiga, uh, amigas de sus padres. Empieza pues, a hacer algunas grabaciones, a recuperar algunos cassettes de gente uh, de, eso, de Bañolas, de Girona. Y uh, él, pues, todo esto lo cuelga en Internet, en un blog que se llama Canzones y Músicas de los Avis, Canciones y, y Músicas de los Abuelos. Uh, bueno, este blog empieza a tener una cierta notoriedad, pero siempre de una manera muy amateur y lo hace, pues, en su tiempo libre. Y sobre el 2014 aproximadamente, él lo que hace, pues, es, uh, se va va a recuperar canciones, se reúne con Jaume Arnella, que es un emblemático uh, cantautor uh, catalán, y Jaume Arnella lo que le dice es, no, no, si sí, este archivo está muy bien, ya, ya llevas casi 700 canciones, está súper bien, pero si estas canciones no vuelven a, a cantarse, no, vuelven a, no difundimos todo este patrimonio, no servirá de nada. Uh, bueno, él se queda con, esta, con este titular y lo que hace, pues en 2014-2015 nos reunimos, empezamos a trabajar uh, en un proyecto de un festival para difundir todo este patrimonio uh, y estamos durante aproximadamente dos años trabajando en, en, en pensándonos cómo ha de ser el festival, qué líneas ha de tener, qué tipo de público queremos llegar y finalmente pues en 2016 creamos el proyecto Cantud, canciones de Tradición Oral, que tiene tres líneas, uh, actualmente tiene tres líneas, el archivo, uh, actualmente tiene más de 1.500 canciones, 1.550 canciones uh, recogidas en comarcas de Girona por más de 60 personas, uh, 60 cazadores de canciones. Um, unas canciones pues, que, que en el propio archivo, un archivo abierto, están con, con audios, con vídeos, con su letra, con su explicación de cada una de las canciones. Um, y también uh, en los últimos meses hemos estado trabajando también para, para poner la partitura. Vale, o sea que, que estamos haciendo un trabajo de archivo. Por otro lado, el festival, que llevamos ya cinco ediciones y que bueno, es un festival que intentamos llegar a, a todo tipo de generaciones, Est, eh, intentamos hacer todo tipo de actividades, festivas, a, lúdicas, a educativas, a, luego os pasaré un vídeo explicando, un, un, que veréis un poco el resumen de... De lo, de lo que estamos explicando ahora. Y finalmente uh, nos dimos cuenta también cuando creamos esta, este festival que, que sí que había artistas que, que utilizaban este repertorio, pero no demasiado y sobre todo que se estaba centrando mucho en música folk. Y, y en nuestro caso uh, era muy importante explicar que nuestro hilo conductor eran las canciones de tradición oral, que pueden ser de estilos muy diversos y que al, con ya llevamos cinco años, pues hemos tenido desde grupos de hasta cantautores, hasta todo tipo de realidades con este repertorio. ¿no? Y para nosotros eso era, era muy importante. Creamos un, las producciones, lo que le llamamos las producciones. Empezamos, pues, uh, hicimos un primer disco, uh, en este caso, de dos músicos catalanes, Carlas Velda y Carlas San Josex, con la suerte de que... El, el repertorio caló muchísimo, lo gustó muchísimo. Hicimos más de 50 conciertos uh, por, toda, por toda Cataluña. Y, y nada y a partir de aquí pues, hemos creado desde exposiciones a talleres, a todo tipo de diferentes maneras de, para poder explicar este repertorio. Uh, hemos trabajado últimamente... Uh, para, para ayudar a los docentes, para, para, para enseñar a los docentes todo este, este tipo de repertorio, porque eh, en las, eh, nos dimos cuenta que en las escuelas ya no, ya no se trabajaba todo este patrimonio. Observo una cosa que me parece muy interesante en la medida que me parece que... Está presente en el ámbito que yo más conozco, que es el, el asturiano, y creo que es algo bastante característico y peculiar de, de las músicas tradicionales. Eh, el endomusicólogo Steven Feld habla de, de cómo las músicas tradicionales, y bueno, también otras músicas, pero esto yo creo que se ve, por lo menos en nuestro contexto, muy bien a través de las músicas tradicionales, plantea que las músicas, eh, pueden ser en un determinado momento un objeto, ¿no? en este caso un, un conjunto de canciones que uno va recopilando, ¿no? pero de repente pueden convertirse también en un medio a través del cual genera algo, ¿no? alguien genera algo, de, y, pero no lo genera solamente digamos, de su, desde su posición inicial, sino que la propia música te música y te organiza para genera otra cosa de una manera distinta. ¿no? De alguna manera, las canciones que recopilas o ese trabajo de, de exploración de la tradición te tradicionaliza para hacer las cosas de otra manera. ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte en qué medida eso digamos, eh, ocurre en, en el festival o en, en vuestro proyecto, en qué medida eh, vuestra gestión cultural ¿no? está tradicionalizada, en el sentido de que busca formatos ya que no son solamente los de la exhibición, sino que igual incluso pueden transgredir eso y mezclarse con la vida cotidiana en algún sentido, ¿no? Vale, bueno, básicamente uh, uno de, nos de nuestros principales objetivos es, es recrear todo este repertorio, pero también es, es um, recuperar la, la costumbre de cantar en comunidad, de, de, de encontrar espacios para uh -huh. poder cantar, ¿no? Y, y eso sí que es un poco uno de los es uno de los grandes objetivos que vamos creando uh -huh. uh, y sobre todo que eso pase cuando una, una vez uh, haya finalizado el, el, el festival. ¿no? Para nosotros eso es muy importante, el hecho de que esto ya sea una cosa natural, que se quede y, y de, de hecho hemos conseguido que en, los, uh, en, en el mismo Casa de la Selva, pues ya uh, un grupo de personas ya quedan cada semana para cantar un tipo de repertorio. Para nosotros esto es, el, es uno de los grandes éxitos de, de nuestro proyecto. Um, antes me, me he dejado una de otra, otra de las producciones que estamos trabajando eh, en los últimos años, este año llegamos a la tercera edición que se llama Ostal Cantud. es un proyecto de recuperación de canciones de taberna, de, lo, de las canciones que se cantaban en, en los bares y sí que nos hemos permitido algunas licencias uh, de tipo de repertorio, incluso de uh, hablando con, con Jaume Yat, que, que es uh, una de las personas que nos ha asesorado uh, mucho en este proyecto, pues el hecho de, de cantar Uh, en las tabernas normalmente eran los hombres los que cantaban, uh, por lo tanto, evidentemente, nos hemos de permitir muchas licencias, pero recuperar uh, este, este espacio también de canciones picantes, de canciones un poco uh -huh. que van, bueno, que rompen poco, ¿no? Y esto es uno de, uno, otro de los objetivos que estamos, que estamos haciendo en el, uh -huh. el Cantut. Eso me parece muy, muy interesante porque creo que es una de las características que a mí me parecen más interesantes de todo el fenómeno este que está habiendo, ¿no? que luego si quieres podemos hablar un poco sobre él, de como una nueva importancia que tienen las músicas tradicionales. Me parece interesante porque se conecta con toda una serie de, de debates, de problemáticas que aparecen a la vez en muchos lugares distintos, eh, y me refiero a músicas tradicionales, me refiero a música, pero también me refiero al pensamiento en general sobre la relación ...que los humanos tenemos con, con el territorio, ¿no? Pienso en debates sobre la, el, la crisis ecológica, el llamado antropoceno, ¿no? Eh, y, y en concreto, eh, una de las i, eh, ideas de las imágenes que me viene a la cabeza... ...cuando te oigo hablar de, del Cantut... ¿O oh, Cantut? Siempre me equivoco. Cantut. cantut. Del Cantut, perdón, perdón. Siempre me, eh, eh, una de las ideas que siempre me viene a la cabeza es esta idea de... Eh, claro... Somos herederos de toda una serie de mundos que ya se mencionó antes, sustentados en el extractivismo. ¿no? Y claro, esa, la crisis del progreso que hoy estamos viviendo nos hace con, de repente como chocar con la tierra de manera súbita. ¿no? El eh, coronavirus puede ser pensado de esa manera, pero también otras muchas cosas. ¿no? Eh, y entonces se hace imperativo eh, pensar qué tipo de medios, de espacios nos ayudan a tomar tierra. Nos ayudan a volver a eh, enfrentarnos a, a lo local, a lo concreto ¿no? eh, y a transicionar desde esos mundos extractivistas a otros mundos más enraizados. ¿no? Y una de las cosas que me, que me llamó la atención también de, de vuestro festival es que creo que, que toma bastantes precauciones contra la idea de un festival extractivista ¿no? que de repente llega a un territorio, eh, hace el evento y se va, sino que me parece que eh, hay un esfuerzo por tejer vínculos ¿no? y por... ...construir ahí más dialógicamente, ¿no? Sí, eso para nosotros fue, fue muy importante. Nosotros no somos de Casa de las Selva, somos de Bañolas... ...estamos aproximadamente una media hora... Uh, y, ...y cuando estuvimos buscando el lugar donde hacer el festival... ...teníamos claro que no había de ser una gran ciudad... ...había de ser una, un, un pequeño pueblo... ...pero que tuviera algunos servicios como, como biblioteca... ...como escuela de música... Y sobre todo para nosotros era importante para poder crear sinergias con todos ellos. Uh -huh. uh, finalmente llegamos a Casa de la Selva, uh, el ayuntamiento nos dijo queremos, que a, apostamos por este proyecto, pero antes nosotros sí que nos quisimos, antes de dar el sí definitivo, a reunirnos con, con todas las entidades del, del pueblo, y cuando digo todas, son todas, porque es que estuvimos hablando con el fútbol, con el club de fútbol, con la, con la Cruz Roja, con... íbamos, nos íbamos reuniendo con todas las entidades y nos preguntaban, ¿pero, pero qué queréis de nosotros? ¿no? Y un poco era explicar el proyecto, que, que también se lo sintieran uh, suyo. Um, a partir de aquí, pues, evidentemente que la sociedad de, de Casada la Selva ha formado parte de, de, a través del grupo gastronómico, a través de uh, La Coral, a través de, de muchos proyectos, pues um, de muchas entidades pues han participado el proyecto pero pero es que incluso en los últimos años hemos ido un poco más allá hace aproximadamente sí dos años en, en plena pandemia creamos como una como una comunidad decimos que son como nuestro patronato donde uh, les pedimos a uh, su opinión les nos nos ayudan en, en temas como pues mira, ahí hay esa escuela que podéis trabajar y les podéis uh, preguntar, ahí hay un señor mayor que, podéis, uh, ¿no? No, que os cantará unas cuantas canciones. Uh, en ese sentido, pues nos ayuda mucho tener esta, esta relación con, ya digo, con unas 30 personas aproximadamente en casa y, y bueno, en realidad, pues eso, eso es muy importante. Y luego, cuando decidimos hacer el festival, en comarcas Ironinas existen miles de festivales de música de, y casi todos están concentrados en, en, el, en el periodo del verano, en, en la costa sobre todo, y queríamos huir de, de todo eso, ¿no? de, de un festival, en el, al final es un festival en el mes de noviembre, un festival... Donde, donde recogemos a, a la gente, donde queremos que esté la gente pues, muy cercana, donde el artista y el, y el público están, están en el mismo, ¿no? no hay un gran escenario, sino que están juntos, y, y crear estos, estos vínculos, esta relación. Esto durante, bueno, creo que aún no los explicar, durante los primeros años del festival me pasaba algo como muy muy mágico, no sabía cómo explicar esta relación, lo que me estaba pasando allí, no uh -huh. algo de que, que me, recu me me acercaba a algo del pasado, me, me, me sentía como, no sé, era una sensación muy muy extraña, pero que, que nosotros lo estamos viviendo como un, como un proyecto increíble, único, y que, bueno, de los proyectos de los muchos proyectos que estamos llevando actualmente es el que nos nos da nos da algo muy muy muy especial no sé si quieres igual vemos el vídeo así que la vale. gente se vea porque estamos hablando y, sí. y creo que al final en tres minutos vais a poder entender un poco que, cuál es este proyecto y qué es lo que estamos haciendo que no tothom aborreixi de música automatizada distribuida de forma massiva. Los nuestros hijos nos inspiran para haver lanzado lo mejor de nuestra cultura. No hace tantos años que el hecho de cantar formaba parte inseparable de la vida diaria de mucha gente. A poco a poco se va a ir que va promulgar i ha promogut el desconeixement de patrimoni patrimonio oral y de la historia más propera. Y de quien es justamente nuestro proyecto, de la necesidad de preservar y difundir 2011, en un blog de internet de se ha creado las músicas de los hábitos y allí va a recopilar las canciones y cantarelles de personas grandes recogidas para diferentes de las canciones de los comunidades de Girona pero recopilar poder recopilar no había prou en el 2015, por que calía continuar esta cadena de transmisión oral con más esfuerzos en otras sinergias y vamos a convertir en este proyecto Y las producciones propias. Cada domingo del festival de la Casa de la Selva, a su parte una reivindicación de que los laboratorios de tradición, oral, a la cultura catalana, comenzan a también profesar a países para cantar en el mundo y cantar en el mundo. destacar todos, consideramos muy importante que el de entrevista nuevas fórmulas y nuevas vías de difusión, y haciendo un amplio a diferentes proyectos. Yeah, I Somos conscientes que anima contra la per para aquella generación de personas que viven viscut en una sociedad poco globalizada y en poca presencia dels mitjans de los medios de comunicación. Para tan que impulsem una nueva fase de trabajo eh, para casar las canciones a nuestras avis y que puedan arribar a nuevas generaciones de personas. Y eso pasa por posar en marcha diferentes propuestas, diferentes proyectos, producciones propias en el ámbito artístico de una banda y también de producciones ligadas en el ámbito educativo. Y Tan de tant debo que siguem capaços entre tots de preservar la nostra cultura popular, allò que nos identifica i ens uneix com a societat. <tose> sí, creo, y nos une como sociedad. Si una frase de queréis lo volvemos a poner otra vez. <tose> Es que el vídeo lo explica mucho mejor que yo, o sea que no, no, yo creo que ya está. Sí, yo creo que hay una, me gustaría como también contar alguna historia propia, ¿no? De, de algo que me resuena de, de las cosas que ocurren aquí en Asturias, ¿no? A mí una de las cosas que me, que me impactó mucho, que un poco ya comenté antes, ¿no? Eh, cuando supe de vuestro trabajo y, y demás es... Eh, es algo que, que creo que, que es una buena enseñanza, eh, que por supuesto no soluciona todos los problemas que hay, ¿no? ni es la única vía posible, pero sí que nos da algunas pistas sobre, digamos, el ámbito de la música tradicional, sobre qué es revitalizar un territorio, ¿no? porque se habla mucho de ello y muchas veces se cree que revitalizar un territorio es pues, poner una infraestructura adecuada o, o eh, un, una programación con unos estándares o... Unas ayudas, ¿no? que, que eso por supuesto es muy importante, ¿no? eh, pero digamos que hay otra parte más, de, vamos a decir, animista incluso, ¿no? eh, que, que está en juego ahí. ¿no? ¿Cómo es, ¿Qué es que una tradición esté viva? ¿no? Eh, porque tú puedes tener una... ...tradición representada, que sí, está representándose, está performándose... ...pero en realidad está muerta de alguna manera. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿no? Yo creo que el ámbito de las músicas tradicionales es un, un espacio... ...donde se juega mucho con ese filo, ¿no? entre lo vivo y lo muerto... ...entre cuándo hay vitalidad, cuándo no... Y, Creo que, la de, que merece la pena prestar atención a las estrategias concretas que en un contexto eh, de repente se utilizan, ¿no? Como, como vosotros, ¿no? Tenéis un cancionero y os pues, montáis un festival, pero no solamente hacéis conciertos, sino que acabáis haciendo exposiciones, proyectos educativos, eh, intervenciones en bares, ¿no? Eh, claro, eso es realmente algo, si lo miras con ojos de hace 20, 30 años, es una cosa realmente extraña, ¿no? Es una cosa rara, ¿eh? digamos, para lo que estamos acostumbrados de lo que es una intervención. ¿no? Eh, a mí todo esto me, recurre, me recordó a un fenómeno que hay en Asturias que es muy, muy invisible. Eh, no vais a encontrar demasiada información en medios generalistas sobre ello, ni siquiera de ámbito asturiano. Eh, algunas cosas en redes sociales sí, pero poco más porque no tienen política comunicativa, que es el fenómeno de la, de la noche en danza que es un, un, un evento eh, autogestionado que pulula por algunos sitios de Asturias, sobre todo zonas rurales, suelen esquivar los grandes eh, centros eh, de población y, y surge por una cuestión parecida. Eh, tiene que ver con la recopilación de canción tradicional, en concreto con el baile, pero sobre todo eh, parte... Eh, bueno, tiene muchos puntos de partida, pero uno que me parece especialmente significativo es la observación de que el baile tradicional nunca ocurría, en, y nunca ocurre cuando vas a preguntarle a un señor o a una señora mayor cómo bailaban, nunca ocurre de manera igual, siempre es distinto, ¿no? siempre hay una variabilidad intrínseca, ¿no? una variabilidad que cuando la abordas desde la perspectiva de los grupos de baile, de la representación en los escenarios, Claro, siempre es aproximada como un error, ¿no? siempre se busca como un espectáculo, se busca que todo tenga una coherencia, ¿no? más o menos, aunque luego podríamos también problematizar esto, pero bueno, digamos que el contexto sería ese. ¿no? Entonces lo que hace esta gente eh, es plantearse, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esta divergencia, este hecho que encontramos de que no todo el mundo hacía las vueltas de la misma manera, no todo el mundo ponía los brazos así?, pueda tener toda su importancia. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces eh, se cuestionan las políticas de circulación de la música y de repente genera una infraestructura alternativa, un espacio donde el, el baile puede ser eh, vivido de otra manera, eh, con una serie de características eh, vinculadas a la participación, a, al cuestionamiento incluso de los salarios, por ejemplo, ¿no? eh, lo cual tiene mucho que ver con esa valorización que vosotros hacéis de todo aquello que no está directamente implicado en la producción, digamos, de, económica, ¿no? pero que, sin embargo, la sostiene ¿no? y que tiene una importancia también. ¿no? Eh, entonces, la noche en danza, eh, lo que acaba haciendo es a un detalle mínimo, un objeto mínimo que observas, genera una infraestructura en torno a ella para que ese detalle pueda proliferar. ¿no? Entonces, ese, ese tipo de estrategias que parten de un detalle y de repente lo extienden de maneras eh, a veces inverosímiles, me parece algo que, que, bueno, que quizá a todos y todas ustedes, que vosotros, vosotras que, que estáis pensando cómo vivir el mundo rural, quizá en vuestros distintos ámbitos pueda ayudaros a, a imaginar, ¿no? o pensar de otra, de otra manera. Eh... Yo, yo sé que hay un, un tema que, que también lo estuvimos comentando, el hecho que, que creo que en los últimos tiempos en, en Cataluña, supongo que, que aquí también, uh, ha habido un cambio de tendencia que poco a poco van, van desapareciendo estos complejos, estos prejuicios en, en, revi en revisar este repertorio, en revisar el folclore en, creo que esto mmm, estamos hablando de un, un porcentaje mínimo y que no es una cosa súper generalizada pero sí que está, que está pasando un poco en, en Cataluña um, yo eso, bueno, analizando un poco el, por qué ha pasado eso primero, en primer lugar, porque creo que que todos son ciclos, todos son modas y que ahora, ahora toca esto. Sí. En segundo lugar, porque en Cataluña pues, ha habido muchas personas y entidades que de manera persistente han estado trabajando en, en, el, en el caso con, concreto del tema de las canciones. Yo uh, Marnella, que lo he comentado, Artur Blasco, uh, Jordi Fábregas, mucha gente que, que ha estado... Pues, uh, eso, persistentemente trabajando eh, en ello. También porque en Cataluña existen eh, algunas ferias, festivales, eh, que de manera desacomplejada pues, han trabajado y reivindicado este repertorio, la Fira Mediterránea de Manresa, pero también pues, eh, Les Danza, el Danzaneu, muchos festivales que hace muchos años que están trabajando en esta labor. Y finalmente creo... Eh, que el tema de la formación, el hecho de que, que una escuela superior como el SMUC, eh, que lleva 20 años, pero también Altaya Music, eh, la aula tradicional, el Tradicionarius, la escuela folk del Pirineo, eh, hace muchos años que están trabajando y que en el caso del SMUC pues, han puesto al mismo nivel eh, unos instrumentos que estaban como desprestigiados los han puesto al mismo nivel que que otros uh, eso que otros que los instrumentos más comunes que se están que se están utilizando pues uh, hoy en día y de ahí han salido pues uh, y están saliendo músicos increíbles uh, que están pues uh, revalorizando y están poniendo de, de manifiesto pues que que esto está vivo no y, y lo hacen un poco, pues eso, sin complejos, sin prejuicios. Muchas veces no tienen esta conexión ellos, pero lo viven de nuevo y también lo cambian y lo, lo desestructuran, hacen lo que, lo que quieren con ello y también es una manera de conectarse con ellos mismos. ¿no? Uh, pues, bueno, hay muchísimos uh, músicos... Uh, desde María Arnal, desde Manu Sebate, Joana Gomila, eh, Ana Farré, Maral, a las Tartarrelena, que las tendremos hoy, mm. hoy aquí. Eh, eso, creo que es muy, muy interesante todo esto que se está haciendo también a, a nivel de formación. Sí, totalmente, totalmente. Hay un, a nivel de formación, por ejemplo, hay todo un movimiento, yo creo, incluso de... De, casi diría que de descolonización de las instituciones educativas, que eh, históricamente tuvieron a menos las tradiciones, tuvieron a menos las músicas populares, ¿no? y que eso se está transformando poco a poco, porque personas que ve, vienen de esos ámbitos eh, empiezan a habitar esas instituciones, por ejemplo, a veces hay eh, mo eh, movimientos incluso que reclaman la inclusión de, inclusión de instrumentos tradicionales dentro de las instituciones y... Y, y bueno, poco a poco algunas cosas eh, se van cambiando. Después, eh, es cierto que buena parte de lo que podríamos decir esa onda larga de modernización de, del Estado español eh, desde los años 50-60 eh, hasta la crisis financiera de 2008, que bueno como todos los frentes de modernización siempre se construyen disciplinando ese otro que a veces se llama tradición, a veces se, ha, se, ha, se ha, eh, llama rural a veces se llama lo femenino, a veces se llama lo salvaje, depende, ¿no? o, o lo negro, no depende del momento, o a veces se mezclan también y son todas a la vez. Eh, hay, la modernidad tiene mucho que ver con ese disciplinamiento de ese otro, ¿no? entonces a veces la tradición es ese, ese otro que sirve de válvula de escape pero que eh, no cambia nada. no eh, Eso lo podemos encontrar incluso hoy todavía, pero a la vez la tradición eh, puede tener, y yo creo que de hecho... Tiene ese potencial hoy en día. Eh, yo creo que sería una de las lecturas que yo eh, fomentaría y trataría de trabajar con ellas. Eh, tiene el potencial de generar una autonomía propia. Tiene el, el potencial de desbordar justamente esos marcos. ¿no? Eh, Cedric Robinson habla de, una, a, a, bueno, habla de una tradición radical negra que, para hablar de algunas estrategias expresivas, pero también de, de resistencia, incluso de de los negros, eh, habla de una tradición radical que es fruto de la modernidad, porque todo el mundo que nosotros habitamos cuando recopilamos canciones o hacemos muchas cosas, está atravesado por toda una cosmovisión moderna, pero está, eh, surge como producto de la modernidad, pero no está enteramente contenido dentro de ella. Es decir, que la desborda de algún modo. ¿no? Yo creo que esa parte de desbordar, de generar algo que no, inédito, que, que no estaba, que no se aviene a determinadas dicotomías, a determinados marcos con, o perspectivas con los que venimos trabajando en la modernidad, es algo que, que creo que merece la pena de, de todo este ámbito, de las auge nuevo de las tradiciones. Eso sería otra cuestión. Eh, yo, sí. yo uh, um, sobre, lo que me, sobre lo que comentaba, esto de, de sin complejos, sin prejuicios, me da la sensación... Uh, que pasó, pasó una cosa similar uh, en Cataluña con el tema del, del idioma uh, eh, y del el hecho de cantar en catalán. ¿no? Sí. Mucha gente pues, que en sus casas hablaba en catalán a la hora de, de, de hacer un, una banda, de, de tocar en directo, pues siempre pasaban a, a eso, al castellano, al inglés y era por un tema de, de... porque no estaba bien visto en según qué zonas de, de Cataluña... Um, eso, cantar en catalán, y creo que eso de un día por, durante unos años cambió y eso ya se ha normalizado, uh -huh. y creo que, bueno, en el asturiano creo que, que eso es más complicado, ¿no?, uh -huh. pero, pero que para nosotros eso sí que es una, una manera de, de, hacer un, de ir un paso más allá, ¿no?, de hacerlo de manera natural, como tú te sales, ¿no? No, no, no necesitas hacerlo eso de manera ficticia, ¿no? Claro, es que en el Estado español hay una tradición riquísima, realmente de, valga la redundancia, de tradiciones de exploración de la tradición, ¿no? eh, Y, y la, la reivindicación de los idiomas propios, eh, eh, como el catalán, como el asturiano, como todas eh, las lenguas minoritarias de este Estado, eh, son movimientos que uno de sus componentes es siempre... Eh, Reinventar lo local, reinventar la relación con el territorio eh, y repensar incluso la relación entre qué es lo que cuenta como particular y qué es lo que cuenta como universal. En Asturias eso es muy claro eh, porque es uno de los sitios donde, según el politólogo Pablo Martín, más se perfeccionó la idea del particularismo franquista. ¿no? La idea de que las culturas eh, eh, regionales, son particularidades de una unidad de destino universal, ¿no? Claro, en este mundo en el que vivimos, donde la máxima expresión de, de universalidad, que es la idea de progreso, saltó por los aires con la crisis financiera de 2008, eh, es lógico que todos nos volvamos a buscar eh, marcos que nos ayuden a a pensar otra vez los tiempos. ¿no? Si lo, eh, las, certezas, las, las certezas que teníamos sobre el futuro eh, e implícitamente también sobre el pasado saltan por los aires, necesitamos agarrarnos a algo para elaborar trayectorias de vida. ¿no? Si no, eh, caemos en la, en, más, eh, en la depresión más absoluta. ¿no? Entonces, yo creo que hay eh, un espacio absolutamente lleno de posibilidades. Eh, y yo creo que la, el punto en el que deberíamos sobre todo poner el foco porque son, estos son siempre fenómenos muy ambiguos, con multiplicidad de sentidos, siempre, siempre. Y eso es irreductible y está bien que así sea. Creo que el foco está en, en qué medida estas prácticas pueden eh, incluir mayor, generar mayor pluralidad donde parecía que no había nada, ¿no? generar más mundos dentro de los mundos que ya tenemos, eh, o no, o, o, sin, o si, sin embargo lo que hacen es reducir. ¿no? Yo creo que eh, lo interesante es acompañar a aquellos que generan más eh, complejidad, eh, florecimiento donde había un tierra, una tierra baldía, etc. ¿no? Y, y bueno, son problemáticas que están por ahí. Que no lo hemos comentado, pero si alguien quiere hacer un, alguna pregunta, algún comentario, pues venga, Ruth. <ríe> no ya, no sé. No sé hacer. Ahora sí, gracias. Um, preguntar un poco por la actitud, digamos, uh, de, hemos visto muchas mujeres, ¿no? sobre todo en el vídeo, que eh, entiendo que compartían las canciones. ¿Cuál es la actitud, uh, la recepción uh, a la hora de, de recolectar las canciones? Uh, ¿Hay un punto, digamos, de, de ilusión de compartirlas? Si bien es un patrimonio oral compartido, Uh, también el acto digamos de cantarlo y compartir es, es muy íntimo también ¿no? uh, ¿cómo, ¿cómo recibe la propuesta de, de compartir las canciones? En, en nuestro caso siempre nos pasa que que cuando vamos a recolectar canciones siempre nos dicen que yo no sé ninguna canción ¿no? y yo no, no no conozco canciones y luego es cuando te pones a hablar cuando creas bueno esta relación que poco a poco luego se van abriendo y sí que te van explicando Uh, algunas de las canciones muchas veces no, no, no son conscientes de que una canción tenga más valor que, tenga más valor que otra no, eso no, no se dan cuenta sobre todo porque hubo una, una rotura de esta, de esta cadena de transmisión oral ¿no? uh, por muchos motivos por, por uh, la llegada de la radio por la, la industrialización por el hecho de que el cantar Uh, se profesionalizó, o sea que era una profesión y yo no sé cantar, ¿no? Y, y esto se ha ido perdiendo. Pero uh, si, si vas buscando, al final siempre acabas, pues, uh, cuando estabas con los niños, cuando lavabas la ropa, cuando siempre acaban saliendo uh, algunas de las canciones, y, y luego uh, cuando estas canciones se graban o... o por ejemplo pasan a manos de, de otros músicos cuando las, las devolvemos a, a hay una cosa increíble o sea es que, es que las escuchan y, y, y se ponen a llorar o sea es una cosa increíble Luego nos pasa otra cosa en el festival que hemos intentado reproducir esto y no se puede reproducir esta, esta magia esto que vivimos nosotros a veces no, no lo podemos explicar porque es que luego lo estás como teatralizando, estás haciendo algo que no es, no es real y, y no sabemos cómo, siempre estamos buscando esto y al final pensamos que es que no... porque acabas poniendo... y nos pasa mucho con los medios de comunicación. ¿Por qué no viene un abuelo y se pone a cantar canciones allí y tal? Es que, es que no va de esto, no, no, no es eso exactamente. O sea, buscamos algo diferente y no queremos... Uh, ni, Ridiculizarlos, ni ridiculizarlos, ni al final parece que sean como objetos, ¿no? Y, y no es precisamente lo que, lo que buscamos en el canto. Hola, buenas. Eh, yo vengo de Extremadura y es una zona donde al final la canción popular, música tradicional, llamémoslo como, como queramos, siempre se ha estigmatizado mucho, ¿no? Es decir, se ha... primero que se asocia a personas mayores, es decir, la gente joven ni siquiera se arrima a ellos, no lo, no lo quiere oler. ¿no? De hecho, siempre cuento que en Plasencia hay un festival de música folk que ahí engloba un poco todo. Y, y el primer grupo siempre es un grupo extremeño y es como justo el grupo al que nadie va. Y luego ya va, empieza a ir la gente a los siguientes, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué manera en este momento, no? Es decir, entiendo que hay una, hay una parte de, de rescatar, ¿no? Eh, hay muchos proyectos haciéndolo. Me, me recordaba mucho un proyecto de, que se llama A Música Portuguesa Gustar de la, de la Propia, ¿no? Que es maravilloso también. Pero, ¿cómo, ¿cómo se hace o cómo se consigue recuperar ese arraigo, ¿no? Es decir, ¿cómo se consigue que esas generaciones que vengan comprendan que eso forma parte de su identidad, de su ADN, ¿no? De que, que están habitando día a día. Entiendo que en parte también cantando, ¿no? Que una frase que me dijo a mí una vez un abuelo fue antes, antes la gente cantaba, ¿no? Y ahora ya no. Entonces entiendo que también pasa por eso, pero ¿de qué manera se puede llegar a acercar? No te digo a los niños, al público cautivo de un instituto, de un colegio, sino en el día a día ¿no? nosotros lo hemos hecho básicamente lo que hicimos es empezar a hablar con muchos músicos que tenían una cierta popularidad en Cataluña por ejemplo el que comentaba el primer disco Carla San José era un músico que tenía que es conocido y, y le intentamos explicar nuestro proyecto de una manera cuando lo, lo cuando lo explicamos la gente hostia, se lo cree no y es y empezamos haciendo eso y, y hemos ido pues buscando artistas que quieran trabajar con este repertorio y eso pues uh, lo que hace pues es que que lo vas lo vas popularizando y lo vas nos pasaba mucho y de hecho hacemos una referencia en el vídeo de que muchos artistas, sí, sí, Alan Lomax, todos hablan de Alan Lomax. ¿sabes? Y le dices, ya, ya, pues que en Cataluña existen uh, gente, uh, existen muchos Alan Lomax que están haciendo este trabajo. Y les hablas de Artur Blasco, les hablas de mucha gente y, y vamos concienciando en este sentido. Ahora, por ejemplo, uno de los, unos, un artista que es uh, un grupo que es Germanegra Negra, que es mm, un grupo que empieza a ser un poco conocido, uh, sobre todo en el público joven, y hace todo el repertorio del Cantu. O sea, hemos conseguido que utilice todo eso y la gente lo va conociendo, ¿no? Y esto es, es cómo hemos intentado enganchar a esto, al público joven que, que estamos hablando, repito, ¿eh? de un 0,00... O sea, la gente no tiene ni idea de, del Cantu ni de... O sea, estamos hablando de... Bueno, es, es poca gente la que conoce el proyecto, lo único que nosotros vamos pues trabajando, trabajando y haciéndolo, haciéndolo más grande. No. ¿Hola? Vale, sí. Nada, como que me ha parecido, bueno, me parece un proyecto precioso y como curiosidad no sé si habéis trabajado en algún momento con personas con demencia o algo así, porque me ha recordado... Eh, bueno, cuando mi abuela estaba con demencia, pues al final ya como que prácticamente solo canturreaba y, y como que en la residencia de ancianos siempre era muy típico, pues las actividades que, que les ofrecen al final siempre era como una cantante que iba a cantar coplas y pasodobles que tú puedes pensar, jo, qué rancio, ¿no? Siempre como estas cosas, pero... Es súper emocionante y, y, y sorprendente, ¿no? Como hasta qué punto eso está tan metido que, que permanece hasta el final, ¿no? Y como un montón de personas ahí con demencia, pero se acordaban de las letras y se acordaban de las canciones. Y no sé, como que no sé si habéis trabajado como por este lado, porque creo que es como precioso. Pues sí, las dos últimas, las dos acciones que estamos trabajando que nos salen en este vídeo, que este vídeo es de hace aproximadamente un año, son precisamente esta. En el último festival estuvimos haciendo una charla uh, con profesionales, uh, una charla que lleva por título Música y Record a malal de Alzheimer, Música y Recuerdos en, en Enfermos de, con Alzheimer. Y uh, nuestra idea es, uh, estamos trabajando en un proyecto para, para trabajar precisamente esto. Sí que iniciamos hace aproximadamente un año, aunque no son tiempos fáciles para las residencias de, de, de gente mayor. Uh, iniciamos un proyecto de recuperación de canciones y también para que conocieran el repertorio lo trabajaran y es un proyecto que tenemos allí. Y el otro que tampoco ahí en el vídeo se, se empieza a explicar pero no, no, no se explica del todo es que estamos trabajando mucho en, la, en, el sistema, en las escuelas y iniciamos un proyecto uh, hace aproximadamente un año de recuperación uh, de canciones de de canciones de cuna en toda la comunidad educativa de, de Casada la Selva, uh, con la peculiaridad que en Casada la Selva existen gente de orígenes muy, muy diferentes y que estamos recuperando canciones uh, en árabe, en, en, en muchos idiomas y, y, bueno, y de esto vamos a hacer un, un trabajo y una exposición. aquí hay una y si quieres sí bueno lo primero felicitaros a los dos y, y decir que, que además canto te acaba de ganar un premio nacional <ríe> por su trabajo él no lo va a decir pues lo digo yo y, y luego también contaros que, que además en esto que estábamos hablando antes del trabajo en red no que un, otra de las iniciativas que ha salido del canto es el proyecto de las reinas justo vinculado con lo que decías tú no de cómo conectar con la gente joven en este caso es, es un, un coro de gente joven en Granollers que justa, justamente mm, ha trabajado en el Museo de la Vida Rural viendo qué era el trabajo de la tierra y qué canciones también recuperando ¿no? uh, las canciones del Cantón de Popular de cómo trabajar. Y a partir de toda esta alianza entre el Cantut, entre la Fila Mediterránea y entre el Museo, ha salido también un proyecto que se llama Las Deinas, que son 50 chavales jóvenes cantando canciones de toda la vida pero con Marcel Bagés y con Judith, Culler, Judith, perdón, con Judith que les está dando la vuelta en clave más contemporánea ¿no? y más, más coreográfica y, y a su estilo sí eso no lo hemos explicado y trabajar en red lo estamos haciendo muchísimo en bueno con los diferentes no sé si ahí hay una sí claro No se le da ningún push, no se le da ningún apoyo y siempre son los festivales, estos rancios, no sé Rodrigo Cuevas, que creo que algo ha hecho por ahí, pero que la tonada también tiene su parte y me no es el juego, Entonces, el es entonces sí, a ver, si ¿sí alguna vez pasaste tú en esta parte de, de música que estás un poco olvidada dentro de lo olvidado, vamos. Si no... Sí, respondote muy rápido porque están a punto de entrar ya la banda Gaites. Eh, pero sí, eh, eh, perdón, eh, paséme al asturiano. Eh, bueno, voy a responderte en asturiano, que para eso me preguntaste en asturiano. Eh, nada, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantees y es uno de los géneros que tienen más dificultades para integrarse dentro de las estéticas dominantes de la modernidad, ¿no? Y lo cual pasó también con las músicas tradicionales, pero aún así sigue habiendo proyectos que, y lleva tiempo viéndolos, como los de Anabel Santiago, Marisa Baguio de una grandísima calidad que, que bueno, recomiendo a, a todos y a todos que busquen, por internet. Con esto tenemos que cerrar ya porque estamos ya fuera de tiempo, ¿eh? Así que nada, muchísimas muchas gracias. Muchas gracias por su atención.